¿Cómo están mis amores? Yo soy Catering Voice y hoy me encuentro, ya ustedes no saben dónde, me encuentro en nada más y nada menos que el centro de Guanajuato y yo estoy feliz, no sé por qué, tal vez es la vibra de la gente. Estoy aquí en una esquina, estaba caminando por los callejones de Guanajuato y de repente me encuentro con un montón de gente en la calle, no entiendo qué está pasando, no sé qué significa, pero la gente está feliz, está alegre, así que bueno, aquí empezamos este video probando cositas aquí en Guanajuato. estoy aquí esperando a Giselle, eh. parece una loquilla hablando a la cama ¿Vamos a buscar dulce o qué vamos a buscar? Vamos a probar lo que venga. Yo le acabo de decir a la gente en mi blog que ya comimos elote. Bueno, es que siempre comemos elote porque nos encantan los elotes y nos encantan los esquites. Bueno, ella come mucho elote, yo como mucho esquite. A yo sé que te gusta el lote grande, pero bueno, ya se comió su grande y yo me comí mi esquite. Así que nada, vamos a buscar qué más podemos probar por ahí. Bueno, yo necesito saber qué es lo que está aconteciendo, pasando, sucediendo en esta... Señora, ¿usted sabe qué están celebrando hoy? No sabe, yo tampoco sé, no, no tengo ni idea, entonces averiguar. Amiguita, ¿sabes qué están celebrando hoy? ¿No tienes idea de qué están celebrando hoy? No. <risa> ¿A dónde me has visto? A ver. En YouTube y también en Instagram. Ah, qué cool. Está bueno. ¿Eres de aquí? Sí, soy de Súper. Vine a conocer. Primera vez que estoy acá, entonces me encanta. No sé qué están celebrando. ¿Tú me puedes decir qué celebran hoy? Ah, la verdad no sé. Ay. Es... es... Pues son peregrinaciones que hacen en estos días Bueno, yo voy a tener que averiguar por ahí A ver quién me puede decir Qué está celebrando hoy. hay tanta gente en la calle Normalmente hay un montón de gente así O tal vez hoy es un día especial Y por eso hay mucha gente No, siempre hay, siempre hay gente que sigue aquí en la ciudad ¿Qué pasó? Yo estoy aquí, yo... Apareciste de repente aquí, tengo, aquí en la tienda okay. Sí, porque sentí que te habías perdido que te habías ido Claro, ¿cómo no? <risa> ¿Cómo no? Pe? ¿Cómo no? Hay que tomarles una foto de los tres, ¿ok? Eh, amigo, estamos buscando probar cosas de acá, de Guanajuato. ¿Qué nos recomiendas probar aquí en la calle? La comida callejera está súper riquísima. Más arriba venden unos elotes súper ricos. Ya me acabas de un elote. Ok, eh, ¿los tostielotes los han probado? No. ¿Son? toritos con elotes? Son como papas, pero con elote. Okay. Eh, hay elote con salsa verde, elote con salsa roja, eso elote es asado. Es está. está aquí arriba, está aquí arriba, súper arriba. Es elote okay. asado y todo eso. Y está súper rico y está súper barato. ¡Vamos a Gracias. buscarlos! ¡Ay, amigos! ¡Adiós, oh. chicas! Oh. Y aquí quedamos con la caravana de estudiantes. Todos los estudiantes acá y nosotros acompañándoles. No sé, como que si hubiésemos salido también del colegio. Amiguitos, ¿hacia dónde van? Acabamos de llegar al puente. Esto de los elotes, pero no vamos a pedir elotes ni esquites porque ya hace poquito que lo comimos, así que Gise no haga trampa. Yo sé que ella sí quiere comer otro porque ama ese, esa botana o como sea que se le llame, pero no, vamos a probar dulces diferentes, no dulces botanas. O cositas así que hay que probar acá en Guanajuato Pregunté aquí en este puesto si vendían el famoso caldo de oso que probamos Bueno, a mí se me había olvidado el nombre, no era caldo de oso Yo había dicho abrazo de oso y al se me quedaba viendo como que, ok, como que abrazo de oso Puso una cara bastante extraña y dijo que no lo venden aquí, eso solamente lo venden en León Y esto no es León Vengo a probar el famoso, ¿cómo se llama? El lote Dorito, ¿cómo? Dori esquite, Dori esquite, Dori esquite, Dori esquite. Finalmente encontramos nuestro primer postre, lo primero, bueno, que todavía tengo una confusión con llamarle o postre o botana o no sé, pero encontramos lo primero que vamos a probar y se llama Dori esquite, es una combinación como de Dorito con esquite. Yo no estoy segura de cómo sepa. Tengo un poco de duda porque creo que va a ser una explosión de sabores, pero está bien probar y conocer. Vamos a ver qué tal. Eso es una explosión. Mayonesa, Chile y crema, échale todo lo que lleva, sin, nada. sin piedad o yo. Me preocupa un poco todo lo que le están echando. ¿Eso qué es, señor? Disculpe. Chile y limón. Ah, eh, oh, okay. Es muy picante. Un poquito nada. Más. Ay, Dios mío. Ya saben que cuando <risa> cuando dicen que poquito, pues presten atención. Primera vez en la vida que vamos a probar esto. Con Gracias. Ahí tenemos ya listo nuestro Dorisquite. <risa> A ver, dice, no puedes agarrarlo todo... Ay, sí, sí, sí, ahí lo agarraste, ahí lo agarraste. Bueno, te digo, prueba para ver. Uh. ¿Te pica? Uh. Te lo dije. Mira, yo digo que esto no se puede comer con cuchara, porque realmente el dorito puede servir obviamente para que sea la cuchara. Así que, uy, vamos a probarlo a ver qué tal. y si pica Sabe delicioso pero pica demasiado Le faltó chile del que pica Seguimos en la búsqueda de cosillas para probar aquí en Guanajuato y miren lo que me acabo de encontrar aquí en este puesto la famosa cebadina Pero ustedes ya vieron que lo probé en el video que acabo de subir Entonces ahí pueden ver mi reacción probando la cebadina, está muy buena No, la verdad no sé ni dónde estamos ahorita ¿Hacia dónde agarramos? La Amiga, basílica. para allá en la basílica Para salir de aquí al callejón <risa> Por acá y aquí Gente, el... primera vez en mi vida que veo esto Conos esa? de colores Jamás había visto uno de esos Estoy aquí en ese no sé si llamarle callejón o mercadito o cómo, pero hay puestos de comida a montón, hay tantas cosas para probar que no sé, no sabemos por dónde agarrar. De verdad, está complicadísimo. Vamos a probar una super nieve que es el peso del diablo. La verdad a mí me pone, me deja pensando muchísimo. Pues según esta persona solamente existe aquí en Guanajuato y uno no se puede ir sin probarla. Entonces ahí vamos. Qué rico. Uh, vamos a probar a ver qué tal. Aquí tenemos el beso del diablo, beso del diablo gente, mm, tiene ingredientes bastante extraños, cuando lo pruebe pues me habrá besado al diablo seguramente, ¿Qué tal, mm, yeah. oh, me encanta, está rico, tiene como algo de café, me fascina, ya me tienes pruébalo, Preciso. necesito que el diablo te bese ya, llame, te, ya ¿Te gustó? ¿Y si no el café te gusta? Es otra cosa, el sabor va a ser supremo. Me asustaste. Yo, me dijo, ey, yo, tipo, me acaba de asustar. Y encima me dijo mi nombre, o sea, ¿cómo no sí, me voy a asustar? De los Estados Unidos, ¿sí? A ver, Ay, un bien. placer. ¿Qué hice? Ven acá. Adivina que nos conoció por el video del Zócalo. ¿En serio? Sí. ¿Y sí. te gustó? Me no, gustó bien. Oh, ¡Ay, <risa> qué cool! Es un panecito, amiga. Acá, ¿o son los enamorados sí voy a probar acá un pancito como si los, los, los enamorados son los enamorados es un panecito con un toque de crema de vainilla son para Perfecto. adelgazar amiguita ah ya vamos a, regresar a dar bien delgadita tu casa <risa> bien delgadita al vamos a probar ya mismo los enamorados a ver qué tal nos va con esto bueno aquí ya alguien se comió la primera mitad de un enamorado yo me voy a comer el otro enamorado a ver si finalmente encuentro el amor <risa> Sabe a dona, Pero la cremita definitivamente Que le da un toque diferente Me gusta, me agrada que tenga azúcar Porque bueno, el amor es dulce, no es amargo Si algo hay que hacer en Guanajuato Es definitivamente seguir disfrutando Delicioso Me encantó Y dice de todo lo que has probado ¿Qué es lo que más te ha gustado? A ver, he probado muchas cosas pero... No sé, el elote sigue siendo lo mío, con todo, con mayonesa, con, con el chile ese que le ponen, el limón, todo, eso es lo mío. Acabamos de llegar a La Catrina y ahí está. La Catrina pues nació en Aguascalientes a manos de José Guadalupe Posadas. Él hizo nada más el dibujo original que se le conoce como Calabria Garbancera. Fue Diego Rivera quien residió aquí en Guanajuato, quien junto a Frida Kahlo le dieron el nombre de La Catrina. De hecho, hay una pintura muy famosa de ellos en la Ciudad de México. Wow. Se llama Una tarde en la Alameda Central. Wow. Está muy padre, les recomiendo, busquen la historia. Esto que ven aquí es charamusca. Es típico de aquí de Guanajuato. El, El membrillo es una fruta muy tradicional aquí en Guanajuato. De hecho, aquí se da mucho a esta fruta. Wow. No sé si quieran probar alguno. Tengo sí. zarzamora, que es uno de nuestros sabores frutales que más se nos venden. Sí. Uh. También tenemos la degustación del rompope de almendra, vainilla y de nuez. Es zarzamora, es la pulpa de la zarzamora con el licor de la caña. Wow. Ok, pulpa de zarzamora riquísimo. con Pero licor de aquí, caña. Aquí, aquí ¿no? oh, oh, con licor. He Estoy así. emocionada, ya quiero probar sí, esto, sí, la sí, verdad. Sí. Me parece sumamente interesante. A ver qué tal. ¡Oh! ¡Eso me gustó! El rompope es tradicional de Puebla. A ver si pruebo el rompope. Rompope, amigos, lo voy a probar en este momento. Ah, gracias, me dañó mi video ah, Me encanta el Licor es típico de aquí de Guanajuato ¿Cuál es ese? Es un licor de membrillo Voy a probar el membrillo Que esto es típico y único de acá de Guanajuato Entonces esto es único Esto es único No, está rico. rico ¿Te gustó? No, oh. mentira este... ¡Oye, me encantó este membrillo! Porque no sé. Ay. Tiene como un sabor medio acidito, pero dulce que gusta y enamora. Me encanta, me encanta, me encanta. Bueno, mis amores, aquí es de la Catrina. Yo le digo a ustedes, pues, hasta aquí llegó el videoblog de hoy. La verdad es que estoy emocionada. Probé algunas cosas que no tenía ni idea que existían. Y eso a mí me encanta. Me encanta experimentar, probar cosas nuevas, conocer y todo eso. Entonces, un beso enorme para todos ustedes, un saludo especial para Kike, que está por ahí atrás, se fue, ahí está Kike, un saludo especial para mi amigo Kike, y bueno, en verdad, venga a Guanajuato, venga a conocer, yo estoy maravillada con todas las cosas que probé el día de hoy, cosas que no sabía que existían, y bueno, los dejo para que ustedes regresen, les doy un beso, los amo demasiado, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho, y denle click a la campanita porque es la única manera en que YouTube les va a avisar, si sí, yo subí un nuevo video, todas mis redes sociales aquí en pantalla para que me sigan, sobre todo en Instagram. Aquí terminamos. Ah, Respondan aquí abajo en la cajilla de los comentarios qué dulces, qué cosas típicas de sus regiones debo yo probar. A ver si me animo y voy para allá. Porque pues hoy estoy aquí en Guanajuato porque ustedes escribieron que viniera a Guanajuato. Entonces aquí estoy cumpliendo. ¡Mua! Besos.